a un nuevo videito aquí a su canal Michael Andy Guerrero el día de hoy chicas eh, voy a hacer un maquillaje con productos Mary Kay. Eh, he oído muchas chicas ahora que he salido a vender el producto y eso la calle que dicen ay yo es que con Mary Kay no puedo hacer maquillajes padres no puedo hacer maquillajes llamativos y pues este video es para eso para demostrarles y enseñarles cómo hacer maquillajes bonitos, llamativos, con productos Mary Kay. Así que si te interesa saber cómo utilizar tus productos Mary Kay para hacer maquillajes bonitos y llamativos, no te vayas y acompáñame a ver este videito. Listo, vean chicas. Ya sí, ya tengo mi base para mi sombra. Lo que sí te voy a recomendar es que trates de que quede bien, bien parejito en lo que es el área de las pestañas. Y otra cosa, si tú quieres que tu sombra quede mega pigmentada, lo que tienes que hacer es inmediatamente empezar a aplicar lo que es a la sombra. Pero si quieres solo que agarre más, más tiempo, que dure más tiempo, pues deja que seque un poquito. Y lo que podemos hacer es, con polvo traslúcido, vamos a agarrar un poquito de polvo. y vamos a agarrar lo que es la brocha para difuminar y sellamos sellamos todo todo el párpado a toquecitos porque no lo que queremos es que el producto quede ahí bien pigmentado no queremos quitarlo así que solo vamos a hacerlo a toquecitos sellando todo el párpado con nuestro hoy más lúcido bien listo tengo mi base de ojos preparada pues ahora voy a diseñar mi ceja y usar el lapicito en tono este es el tono dark brown que es el tono que se asemeja más a mí. mi cabello recuerden que siempre tienen que usar un tono más abajo del tono de su cabello, no porque tengo cabello negro voy a usar negro, obvio estas son las reglas del maquillaje, pero hay personas pues que no les gusta seguir las la tela, así que esto es un dato curioso nada más, por si les interesa, pero si van a ver un cambio bien drástico. En su maquillaje, si ustedes siguen las reglas del maquillaje, así hacen un maquillaje pues a gusto, así nada más. Por así las personas que usan sombra negra y tienen cabello negro y usan color negro para diseñar su ceja, si llegan un día a intentar diseñarla con un café más oscuro, nada más, no con negro, pues si sí van a notar van a notar el cambio de tan drástico en su rostro porque el tono negro lo que hace es madurar tus facciones o sea que si usas tu ceja con tono negro te vas a ver un poquito mayor de lo que es tu edad en cambio si usas un tono como la regla del maquillaje lo dice pues vas a ayudar a que tu edad se disminuya un poco y que tus facciones buscan mucho mejor Las reglas de maquillaje más que nada es como ayudarte a resaltar tus facciones Así que como les digo esto es un dato curioso Y otro dato curioso es que nuestras cejas nunca van a quedar iguales chicas, tratemos de que queden lo más perfectas posibles, pero siempre tenemos una cejita o más altita o con más pelito o así, hay que tratar de igualarles lo más posible, pero pues no se me frustren si no quedan perfectamente iguales porque pues no, no son iguales. <ríe> Otra cosa también es que ya les he mencionado en, el, en videos anteriores, es que jamás se olviden de sus cejas. Pónganle, creo que es a lo que más le tenemos que poner atención en el maquillaje, a nuestras cejas, porque es el marco de nuestra mirada, el marco de nuestro rostro. Si tú haces unas cejas súper bonitas, lo más uh, arregladitas posibles, tu maquillaje va a quedar perfecto, súper hermoso. Así sea un maquillaje súper sencillo. Mientras tus cejas vayan bien perfiladas y bien arregladitas. Créeme que se va a ver hermoso. Así que siempre, siempre echenle muchas ganas a sus cejitas. Pues ya para terminar mis cejas solo las voy a fijar con él. Este es un voluminizador de cejas de Marquee. Solo coloco un poquitito. Solo como para peinarlas. Y que queden ya bien fijaditas los vellitos en su lugar. Yo solo coloco así un poquito de producto. Y antes de que se seque con mi mismo cepillito, lo esparzo en todo mi ceja. Porque si lo coloco solo con el cepillito del producto, a alguien si sí le gusta, pero a mí sinceramente... Se me hace luego como que la ceja está muy cargada de producto, muy cargada de color. Y a mí no me gusta que quede así. A mí me gusta que queden lo más naturales posibles. Así que yo por eso solo coloco un poquito de producto y después lo esparzo con mi cepillito. Y ven, así quedan súper naturales. Y es a mi gusto, veo. A quienes les gusta que queden más marcadas, entonces pues... Pues simplemente colocan el producto con el cepillito del producto y quedan muchísimo más marcadas. Así que pues ya están mis cejas, ahora sí vamos a proceder. Este es un trending que he visto mucho en Instagram, TikTok, Facebook. Así que pues vamos a intentarlo con productos Mary Kay. Para que vean todas las chicas que los productos Mary Kay pues te sirven igual. Para hacer cualquier maquillaje a tu gusto, cualquier maquillaje padre. Va a quedar súper bonito con Mary Kay también. Así que vamos a hacer el trending de la cuchara. Y acompáñenme a ver qué tal me queda. Para sí. comenzar voy a usar este tono que es el tono biscotti con mi brochita de aplicar sombra, esta planita. Y ese lo voy a usar en todo el párpado para darle un color uniforme a todo mi párpado. Así que vamos a aplicarlo en toda la zona. y ahorita lo voy a difuminar con mi brochita para difuminar okay. y ahí voy a pasar ahora sí a mi brochita para difuminar y voy a empezar a difuminar en todo mi párpado así, de forma circularcita, esto es para darle una tonalidad a todo mi párpado, tratando de enfocarme en la zona esta del medio que es la que va a quedar con este tono. Así que sigo Perfectamente, y ahora voy a agarrar este tono cafecito claro para colocarlo también en color. Lo que quiero es dar como un color bien natural al párpado que lo. Coloco en todo mi párpado. Como les digo, en redondita. Para que se agregue bien. Bien, chicas, intenté hacerlo una primera vez y sinceramente no me quedó, no me agradó mucho la, el color como quedó. Así que lo volví a hacer de nuevo con un color diferente. Esmeralda noir que es este verdecito. Ya, yeah. ver qué tal. <risa> ok, agarro un poquito de producto, coloco mi cuchara y empiezo a hacer esto alrededor de la cuchara. Como diga, siento que me agarra mucho producto. Ok, solo limpiamos. La cuchara pues sí te, o sea, te ayuda mucho, pero sí hay que seguir difuminando un poquito. Bien. Ya por nuestra cuenta. Para que te quede perfecto, perfecto. Porque sinceramente, como es el trendy, no te queda con la cuchara. O sea, seamos sinceros. Este, pero sí, sí te ayuda mucho la cuchara como marcar la zona que vas a colocar la sombra. Igual, si lo haces, pues puedes seguir difuminando con la cuchara. Pero si sí, no es de que, ay, lo aplico y ya queda la sombra así si bien mágicamente. No. Entonces sí hay que difuminarle, sí si hay que echarle ganitas para que quede bonito. Porque si sí, no es de que la cuchara mágicamente va a hacer que me quede la sombra. Como ven en los trendy no. Así que, pues vean. ya difuminado, obvio. Ahorita se ve medio raro. Pero ahora vamos a seguir con el otro lado. Y pues yo creo que si sí, yo le voy a difuminar un poquito más. Para que... Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a hacer... A mí me está ayudando levantar un poquito mi ojo. No sé, no dejarlo firme. No dejarlo así. Porque así siento como que queda muy abajo todo. Entonces me está ayudando mucho a hacer esto. Como mi ojo abierto y de ahí empezar a dar forma ok este lado si se me va a dificultar un poquito más chicas ok así ok y difumino ok Muy bien Ok, y ahora solo voy a disminuir. Ah. aquí okay, okay. voy a hacer esto. aquí. Y ahora okay. acá. Bien, chicas, ahora sí vamos a hacer el delineado. Vean, solo pones la cuchara así y haces esto. Oh. Y ya solo completo hacia acá. De este lado ya lo tenía. Así que vamos a terminar este maquillaje. Pues la cuchara sí te ayuda, así que vamos a terminarlo. Bien, chicas. La cuchara me ayudó a trazar solamente, pero ahora tengo que difuminar. Estoy usando esta brochita que es para difuminar de Marquay y utilicé esta para trazar porque es más práctica, solo coloco mi cuchara y con el lado hacia afuera hago esto y ya, se cae super bien y si sí se ve padre ¿eh? ya solo difumina solo difumina buena parte porque Porque la cuchara solo te marca, chicas. No piensen que pones la cuchara y wow ya te queda así como sale el trending. No, si necesitas trabajarle un poquito, echarle ganitas. Este, la cuchara te ayuda solo como a trazar la, la rayita por donde quieres que vaya tu sombra, como a darle una forma. Te ayuda. Como para cuando no tienes mucho pulso. Sí te ayuda bastante la cuchara a trazar la sombra y a dar ese efecto simétrico bien padre. Pero pues no se olviden siempre de que hay que difuminar para que la sombra no se vea manchoneada. Así que después de trazar con la cuchara hay que darle una pequeña difuminadita Y yo también estoy limpiando. Con un cotonete. Limpio el espacio. Voy. Para que quede como más padre, más prolijo el maquillaje. Creo que sí es bueno una pequeña limpiadita. Veamos se ve todavía raro pero todavía no nos falta el toque del maquillaje y todo eso, así que ya vamos a hacer de este lado puse mi ojo cerrado con esta que está así planita lo puse cerrado puse el, la cuchara hacia la ceja y hice esto entré hasta adentro y saqué la Puntita. Si quieres más remarcado, pues solo agarras más producto y de igual manera hacia la ceja la cuchara y entras hasta adentro. Y ya nada más de igual forma, voy a darle ligera limpiadita. Donde yo veo obviamente que hace falta. Igual de este lado. Y listo chicas. Vean. Así queda el trailer la cuchara. Pero como les digo. No es solo que voy a poner la cuchara. Y mágicamente va a quedar. Hay que usar. Pues yo me ayudé mucho con esta. Que es así. Vean como sesgadita de la punta, es de Marquee y me ayudó mucho como a agregarlo siempre usé la punta más altita hacia afuera y me ayudó a agregarlo después usé esta que es la de difuminar que es más gordita para difuminar puedes seguir con la cuchara, dejar la cuchara ya tú ves como está mejor para ti pero la cosa es difuminar porque si usas solo la cuchara sinceramente si queda solo una raya y pues no se ve tan padre. <ríe> no se ve tan padre como el Trendy. Y pues ya aquí yo nada más lo que voy a hacer es limpiar ahorita con otro cotonetito Pero sí, sí me gusta, ¿eh? Me ayuda, ayuda mucho la cuchara en casa de forma. Como para todas las chicas. Que... No tengan mucho pulso. Les ayuda mucho. Ya nada más limpio. Como les digo. No les va a quedar así como en el trendy. Que, que ay, ya, quitan la cuchara y queda el maquillaje súper bello. No, chicas. Hay que, hay que echarle ganitas. <ríe> hay que echarle ganitas al maquillaje. Pero sí te ayuda un buen la cuchara. ¿eh? La cuchara sí te ayuda un buen a agregar el tono. Donde debe de ir. Y... Ya nada más hay que echarle ganitos a la difuminada Igual yo no me hallé con la cuchara puesta De difuminar Pero si tú sientes que es más fácil para ti Con la cuchara puesta de difuminar Padre Pero es como todo chicas Toda uh, técnica de maquillaje Tú debes de adaptarte A la mejor técnica que te quede a ti si la cuchara te ayuda bastante, pues usa la cuchara en verdad. Que todo está en la en agarrar una técnica que sea la que tú halles mejor para ti y sientas más práctica para ti. Voy a usar la mostonet es esta. En esta área de mi ceja. ceja del tono verde bien y voy a agregar un poquito de sombra en crema en esta zona porque voy a agregar un tono con glitter Así que voy a agregar un poco más de sombra porque como vieron lo estuvimos eh, el tono candela, candlelight es este en toda esta zona de medio que es la que quedó sin sí, absolutamente nada de sombra Vean. Wow, se ve bien <ríe> se ve raro porque todavía no tenemos todo el maquillaje Así fue como quedó el resultado, espero que les guste Si te gustan nuestros videitos no olvides suscribirte Darle like y compartir con la comadruquis Que quieres que se entere del chismorreo que armamos aquí En cada videito Bye, bendiciones, hasta la próxima